El día de ayer se volvió viral un video aterrador, es un video paranormal Un maestro de inglés daba su clase vía internet cuando de pronto detrás de él Surgió algo que a todos les ha puesto los pelos de punta Hoy vamos a analizar ese video y descubrir si es verdadero o puede ser falso Mi nombre es Otla Castro, comenzamos Estás entrando a... Larkemon. Larkemon. Larkemon. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemon. El fantasma del maestro. Ríos. La historia comienza así. La cuenta de Twitter Freddy GZZR, publicó el siguiente caso. En el primer tweet nos decía lo siguiente. Chequen lo que apareció a un amigo en medio de su clase. Su profe vive solo y se acaba de mudar a esa casa. Nos muestra el primer video que dura 11 segundos. Veámoslo. Tanto el movimiento no existe relacionado con lo que dice Raúl. El gato de... No, <unbedingt JP marking retardations> El tuit hasta el momento ha tenido 6,497 retweets y 21,400 me gusta. Enseguida, Freddy abre el hilo para contarnos qué es lo que sucedió. Según mis fuentes, la clase comenzó todo normal. El profe explicando su clase y bla, bla, bla. Después, de repente, se abrió la puerta de su cuarto y hasta él mismo se sacó de onda. Ya que, pues, él vive solo con su perro y deja la puerta entreabierta después de eso veamos el video eh, por ahí en ocasiones las llamadas paradojas alguien sabe que es una paradoja el maestro se ve bastante extrañado cuando la puerta de pronto se abre pero nuevamente la cierra Freddy nos comenta lo siguiente. Después dejó la puerta abierta y se aprecia después de un rato que pasa una sombra detrás de él. Para este entonces los alumnos y mi amigo se dieron cuenta, pero pues al momento lo dejaron como algo X. De cualquier materia. Es decir, eh, si nosotros estamos estudiando... Eh, matemáticas el primer parcial el primer tetra, vamos a ver filosofía de las matemáticas es clara la sombra que pasa detrás de él sin embargo podemos notar que aquel movimiento es bastante extraño en el siguiente tweet Freddy nos dice lo siguiente y aquí es cuando viene lo más cabrón se vuelve a apreciar una sombra que pasa por la puerta y al final se ve el rostro de lo que pareciera una mujer. Y los alumnos es cuando ya se sacaron de onda. A mi parecer está bien blanco ese pedo. Como para ser una persona y se ve muy claro. Veamos el video. Eh, tanto el movimiento no existe. Relacionado con lo que dice Raúl, el gato de no me, no me suena la tinga la... en alemán, pero en inglés. Este es uno de los videos más aterradores que hayamos visto. Si la historia del profesor que vive solo con su perro en aquel nuevo apartamento es real, lo que estaríamos viendo efectivamente se trataría de un fantasma. Freddy culmina la historia contándonos qué sucedió después de que esto ocurrió. El profe sigue continuando con la clase, pero los alumnos... Ya le empiezan a decir cosas de que se apareció algo detrás suyo. Y el maestro empieza a leer los comentarios del chat. Ah, la en alemán, pero en inglés sería eh, O bueno, también terminaría en a, si lo vemos americanamente. Pero bueno, no, no Notamos que el profesor queda bastante extrañado cuando de pronto en su chat comienza a leer mensajes sobre lo que acaba de ocurrir. En el último tuit de este hilo en Twitter, nos comenta Freddy, pues al final el profe después de leerlos se le saca un pedo y hasta se le salió un Hollab y les muestra que él vive solo con su perro, que se había escuchado en los anteriores videos. Hola. Estoy solo, estoy con mi perro. Y pues mi camarada me cuenta que ese profe está separado y se acaba de cambiar a esa casa. En el momento como que el maestro no creía, pero pues al final de la clase, como ya saben, se quedan grabadas las clases y es así como sacaron los videos de cada parte. Mi amigo dice que tiene la clase con él otra vez hasta el martes. Ya después les digo qué les cuenta el profe. Si se quedó ahí... O la mandó a limpiar con un padre. Porque la verdad, yo NDP me quedaría ahí. Y más si vivo solo. El video es escalofriante. ¿Será que los espíritus se materializan y nos acechan constantemente sin que nosotros podamos verlos? Algo que me parece bastante sospechoso es que, anterior a este video, dos casos muy similares se han viralizado con bastante similitud, en este mismo año. El primero, el 5 de abril, donde un trabajador de la planta de Coca-Cola, graba sucesos paranormales dentro de uno de los baños, para después tener un encuentro con una mujer que se asoma por detrás de la pared. No mames, güey, necesito que alguien venga, güey. Eh, se escuchan cosas, güey, y...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 podemos notar el fantasma es muy parecido, y la forma de manifestarse es idéntica al del caso del maestro. Pero, por si no fuera suficiente coincidencia, existe un tercer caso, este del 20 de abril. Mientras un usuario de TikTok grababa un video, detrás de él se asoma aparentemente el mismo fantasma de los casos anteriores. Veamos el video. ¿Por qué en el mismo año y tan solo en meses se puede grabar el mismo tipo de fantasma y con una aparición prácticamente idéntica? ¿No les parece esto bastante extraño? Analizando el rostro del fantasma, notamos que prácticamente son iguales. Piel muy blanca y ojos y cabello negros. Muy parecido a los fantasmas de las películas japonesas. Y una curiosidad más, que sin duda nos puede dar respuesta a lo que buscamos. Si se fijan bien en los tres casos, solo se puede ver una parte del rostro, pero jamás vemos su cuello, manos o cuerpo. Esto me lleva a una posible explicación. Este mismo año se viralizó una serie de TikToks donde se hacían bromas con una imagen recortada, precisamente de la mujer fantasma. Veamos los videos. ¡Alexa, ven a tu cuarto! ¡Rápido, por favor! <laughs> no. <laughs> so I woke up before my husband and that's never a good idea I decided to wake him up by doing the grudge prank Now it's time to just wait and see his reaction It's time to wake up Time to wake up <laughs> Ben is gonna fucking die All right. Oh fucking hell ¿Será que estos nuevos videos sean este tipo de bromas y en internet los consideremos como auténticos? O, quizá sea la misma persona que nos quiere jugar una broma con la misma técnica y hasta el momento llevaría tres videos idénticos. O por último, quizá efectivamente los fantasmas se estén dejando ver en este año catastrófico, lo que significaría que estamos rodeados de espíritus malignos que nos acechan sin que nos demos cuenta las evidencias y las posibilidades aquí se las he presentado ustedes tienen la última palabra recuerda suscribirte a mi nuevo canal llamado Larkemo ahí estaré subiendo todo mi nuevo contenido antes que en ninguna otra parte por el momento esperemos a ver si hay una nueva actualización de este caso los espero